Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ahorita ¿dónde andamos, Paul? Ahorita venimos a comprar lo que son los churros, los famosos churros aquí en México. Porque fíjense que los churros los conocemos en unas partes que se identifican por otra cosa que no es lo mismo aquí en México Exacto, los identifican como como papas, ¿eh? ahorita no, botanas Como botanas, exactamente Eja, exacto. Y Pues ahorita vamos a enseñar lo que son los churros aquí en México Sí, aquí en México sí varía mucho y son muy diferentes, nada que ver a lo... A lo que pueda hacer que sean acostumbrados ustedes Exacto. Miren ahorita aquí estamos nosotros en nuestro barrio, aquí en nuestro barrio, ¿verdad Paul? Sí, aquí prácticamente es donde vivimos Aquí está pues una iglesia, un templo, se llama las santas cruces Pero es nuestro barrio y yo desde chiquita he andado en estas calles Y pues sí, vamos, vengan, sí, vamos. porque acá están los churros Aquí como ven, en cada esquina venden tacos, también es muy común Sí, aquí acá en también, esta zona es ¿no? la zona de puestos también como la Aurora que ya se lo mostramos. Ah, donde venden muchos tacos, mucha comida. ¿no? Sí, pues ahorita les vamos a mostrar la ubicación desde las alturas, si podemos volar el dron. Ajá, exacto. Lo vamos a lo mostrar. Lo que sí, fíjense que aquí me gusta porque es un área muy segura porque pues es turística, estamos ¿El? en la franja en la franja turística, en es el centro de Puerto Vallarta. Ajá, exacto. Pues miren, aquí están los churros y como ven hay gente, Paul. Les gusta la, a la gente, a los de Estados Unidos les gustan sí, los churros. Sí, es que fíjate que creo en Estados Unidos no venden. Exacto, tampoco. sí, se me hace que no lo Aunque venden. Aunque en México sí es muy común porque fíjense que en varias partes de aquí de Vallarta venden churros. Por lo general en las plazas céntricas es donde los venden. Exacto, y pues ahorita vamos a ver cómo los hacen. Si es que podemos lograr captar cómo los hacen. Ajá, exacto. Sí, ¿eh? sí es muy caliente. ¿Qué pasaría fecha? si metes la mano? No, pues averíguale. <risa> Métele la mano ahí para que veas. Ahorita preguntamos el precio y sale dos, dos pesos, pesos cada fiesta, churro. Como pueden ver, miren. Ahorita nos están haciendo. ¿Los cuatro? Esto es una es masa, ajá. No es, es masa mal. que se fríe, no es masa. <ríe> es harina <ríe> que se fría, harina, harina, harina de trigo ¿ajá? y todo combinado. Sí, con... es una preparación pues diferente, pero como pueden ver, de ahí va directo a que se fría para que se haga lo que es el churro que ya está frito aquí mismo. Todo el tiempo cuando veo que cuando sacan el, el, el churrito se me imagina otra cosa. Ah, <risa> pero discúlpeme. Después de, de que está frito, pues solo lo pasan por azúcar y canela, Exacto. para que le dé el sabor a lo que es el churro. Y como pueden ver pues hay bastantes turistas, bastante, está sí, bastante está lleno. Bien, muchísimos. Bien. Sí, es como... que estamos a dieta, ¿verdad, ¿no, Mario? Sí, Son claro, los cinco. vamos a pegarlo, ¿no? <ríe> ¿Cuántos años tiene aquí usted ya? ¿De vida? No, vendiendo. De vida, yo lo veo joven. Ya la segunda generación ya esta aparente. Ah, segunda generación familiar, comunidad. entonces. ¿Pero cuántos años? 47 años tenemos. ¡Wow! wow ah, ya bastante, ya es una edad. Así, ¿no? exacto. <risa> exacto. Eso es tradición ya venir por los churros. Eras un bebé Mario y ya estaban ellos vendiendo con mucho, sí, mucho. Imagínate. Imagínate, no. yo me acuerdo que saliendo aquí de misa, diario me compraban churros Mario. Sí, exacto. Es como una tradición. Y pues miren, esos son, esos son los churros. Sí, enséñeselos vean, bien, bien, bien. Miren. Ajá. Son como, pues ya les dijimos, es harina de trigo, nomás que está frita. Y se le echa azúcar y canela. Pues y la está, verdad es muy rico. Está muy rico se bien. lo recomendamos que cuando vengan a México traten de informarse de dónde hay churros, sí, porque, porque son muy buenos. En todo México venden el sí, churro. Sí, no más que el problema que no los venden en cualquier esquina, así hay que buscarlos. Exacto. Ajá. Y pues miren, están muy económicos: 2 pesos en dólares. ¿Cuánto viene siendo? En dólares vendría siendo, si son 20 ah, pesos, un dólar. Mucho, mucho y muy poquito. Punto 2 de, de dólar. <ríe> Lo que sí les digo que es muy económico. Dos pesos no es nada. Sí, no es nada. Pues miren, voy a probar. Pues con un dólar te podrías comprar 10 churros. Exacto. Un dólar te compras. Una bolsita de 10 churros. Paúl. Y fíjense que también se pueden pedir los churros. Ahorita me fijé, en Mario, que los pidió una muchacha sin azúcar y canela. Sí, nomás. El puro de churro. Para cuidar la figura, ah, <ríe> como dijimos. Ajá. A ver, a ver. Ah. Pruébalo, pruébalo. Ah, están bien. Con un vasito de leche, sabe muy rico eso. Sí, como pueden ver, pues El señor vende mucho, pues es que ya es un puesto Que tiene generaciones tras generaciones Y la verdad, pues Está céntrico De hecho, creo Mario que es este Uno de los puestos De los únicos puestos que vende churro Aquí en el malecón, ¿no? De los más cercanos porque hay varios que están más lejanos sí, El que más aquí está céntricamente es este, el que está en el centro Sí. Porque sí he mirado otros, pero allá en otras colonias, pero ajá. lejos del centro Este es el más cerca es que hay ¿sí? sí, es que son muy ricos los churros La verdad es un postre, si le echarás lechera postre, o cajeta arriba, ajá, sabe, sabe más, más rico. rico Sabe muy bueno Paul, ahorita venimos aquí a los churros con nuestro amigo ajá, y que Fíjate, nos encontramos a un suscriptor, a ah, un suscriptor, y saben qué también es salvadoreño. Yes. ¿Cómo se llama? Guillermo. Ah. Guillermo, ¿y qué anda haciendo por acá tan lejos? De vacaciones. Viene de vacaciones. ¿De, vacaciones? ¿De qué parte del Salvador viene? De Sonsonate. Ah, ah, estamos sí cerca. Conocemos. Estamos cerca de Sonsonate. Ya nosotros casi somos también salvadoreños, ¿no? ¿ah, <ríe> Exacto. Pupusas. Ah, Pupusas. Ah, Chulada, la verdad. Ah. Y pues qué bueno que, que sí, viene gracias. a visitar Puerto Vallarta. ¿Qué le ha parecido Puerto Vallarta? Es fabuloso. Si sí le recomienda a sus paisanos a que venga o no sí, ¿sí? Sí, sí. Y cómo nos Por conoció eso. a nosotros Una, La pregunta uh, del millón Buscando videos porque íbamos a venir Y entonces pusimos Puerto Vallarta Y salieron ustedes ah, eh, Pues mucho gusto Fue Un gusto que esté gracias, aquí gracias en Puerto exacto, Vallarta bueno, Y cuando gusto, quiera ven. venir Aquí, lo aquí, aquí, aquí lo sacamos a dar la vuelta. Sí, lo... pues bueno, Paul, ya viste? Eh, un suscriptor bonito. más y del de Salvador, Mira, es lo mejor. Me animó que se acercó mejor? a preguntarnos cómo se iba a llamar este video. Exacto. <risa> la pregunta, ¿cómo dijo que se llamaba aquí? ¿Cómo dijo? Malos, churrero, el churrero de la santa cruz el churrero de la santa cruz así ah, le dice exacto. la otra pregunta ver, como he visto que hay demasiada gente ¿cuántos churros vendes al día? por lo ah, regular eso, eso, eso no se dice ah, no pero más, no, más, más o menos aproximadamente porque si sí veo que tiene muchos clientes ¿eh? ah, vemos, ¿no? vemos sí, bendito ¿no? a dios tiene muchos clientes y por sí, se queda, si exacto clientes, más o menos unos 300 sí, 300 churros. 300 del... o más. Sí, yo pienso que más. <risa> yo pienso que, que más. Es un suponer. Yo ¿ah? pienso que 300 en los primeros 30 minutos. <risa> <risa> no, y pues bueno. ¿Cuál es su nombre? Arnulfo. Arnulfo. Arnulfo. Arnulfo ah. Tinoco. Ah. Arnulfo sí. Tinoco, ok. Pues bueno, Paul, aquí despedimos este video. Sí. Vamos a despedirnos del Señor. Sí. Gracias. Muchas gracias. gracias. Y pues bueno, Paul, ya hemos llegado al final de otro video. Sí, hemos llegado a otro video más y casi será. Pues le voy a poner un número, es el penúltimo del año, ¿no? Saben, no, no tengo idea. antepenúltimo. Ajá. Pero bueno, esperemos les haya gustado el video y dejen su like. Suscríbanse, por favor. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos en las cuentas de Instagram que van a aparecer sí, por aquí. Sí, exacto, aquí. aquí estarán apareciendo. También recuerden seguirnos en Facebook que ya tenemos Facebook. Como el color de Mario, azul <risa> Y pues yo rojo como en YouTube Ah, sí, ah, sí Exacto, No tiene un significado Ajá, pensamos en todo, no fue así nomás por nomás y Pues bueno, suscríbanse y también denle like y seguir ahí a Facebook Y pues nos vemos Mario en otro video Y pues sí, ahora sí, Mario, algo que vas a decir casi por el resto del siguiente año <risa> Nos <risa> vemos <risa> Hasta el siguiente video Yeah.